Cool Fix Me Wax Gel Natural Look y Wet Look. Gel de fijación inmediata de aspecto natural o aspecto húmedo. Aplica sobre la palma de tus manos, emulsiona y distribuye sobre cabello húmedo o seco. Estiliza y transforma tu look.